Hola, chicas. Esta es Ana Avani. Quiero enseñarles a ustedes cómo crear un evento en Facebook. Eh, ustedes van a hacer algo facilísimo. Van a entrar a su página de Facebook, que como ustedes la están viendo, eh, van a hacerle clic donde dice crear. Una vez que ustedes le dan clic aquí, ustedes van a buscar donde dice evento. Cuando ustedes lo ven, ustedes van a encontrarlo y les va a aparecer esta, esta forma, ¿verdad? Que vamos a llenar en este momento. Aquí en esta parte, el evento lo vamos a escoger de que sea público tiene que escogerse público porque de lo contrario solamente usted podrá ver qué tipo de evento es el que vamos a mostrar y vamos a elegir a dónde va a ser este evento a mí me gusta promover mucho lo que es mi perfil personal porque es donde tengo la mayoría de contactos y amigos así que una vez que ya elegí lo que es mi perfil personal ustedes van a poderlo eh, eh, poner acá verdad pero si ustedes tienen una página de grupo una página de negocio ustedes pueden escoger su página de negocio pero yo escogí mi perfil personal así que la segunda parte es eh, bajar eh, lo que es el mini video. O bajar la foto de lo que ustedes van a estar presentando. A mí me gusta mucho siempre guardar todo lo que yo quiero promover en, en, mi, en mis eventos. Y me voy a la sección, si es un video, me voy a la sección de video. Y aquí voy a escoger la, el video que yo quiero promover. Entonces le doy a abrir y aquí se está cargando. Y ustedes van a poder moverlo o ajustar acá la imagen, ¿verdad? Una vez que ya está ajustado acá, ustedes van a poder eh, colocarlo, ¿verdad? Y van a poder poner el nombre del evento que vamos a tener. Así que esta es una entrevista, eh, una entrevista al señor. Una entrevista al señor Juan Dolan, este, él es un ejecutivo de Avon, ¿verdad? Así que aquí y, y en la locación va a ser en Facebook. Aquí solamente vamos a buscar donde dice Facebook. Como pueden ver hay varios acá, pero no estoy buscando ninguno de esos, sino que solamente Facebook, nada más. Y aquí sin ninguna ciudad. Aquí la descripción es hablaremos. De Abón 2.0. Así que ese es el tema de lo que vamos a hablar ese día. Luego vamos a escoger el día en que se va a, a, a realizar este evento. Vamos a hacerle clic en el pequeño calendario y vamos a escoger el día viernes. Una vez que escogemos el día viernes, seguidamente aparece lo que es el, el, la hora en que lo vamos a, eh, a presentar. Y escogemos que va a ser las 4 de la tarde. Y aquí igual vamos a escoger el tiempo en que va a terminar el programa. Solamente son 30 minutos de presentación. Así que aquí es bien importante poner eh, el, el, el área, la zona a la que vamos a, a presentar el el evento verdad así que bueno en esta parte de aquí si ustedes quieren eh, eh, promover alguna palabra para que sea visible van a poder poner negocio van a poder poner este ventas y van a poder poner este ganancias son palabras que ustedes pueden eh, poner o no ponerlas si ustedes quieren para que puedan darle visibilidad a su, a, a su video, ¿verdad? Y van a utilizar, pues como ya saben, el nombre de Avon porque es acerca de eso que lo vamos a, a hacer el evento. Y aquí si, si yo quiero solamente yo eh, ser la persona autorizada para postear algo en este, en este, en este evento, pues igual eh, puedo marcarlo o si yo quiero permitir que otra persona... Eh, posté algo, entonces va, voy a elegir aquí, ¿verdad? Pero como este es un, un evento nada más de entrenamiento, pues solamente yo lo he puesto. Tengo eh, un invitado, ¿verdad? Y este aquí yo lo puedo este, escribir si quiero eh, que alguien me esté ayudando a monitorearlo. Pero este como no tengo a nadie, pues lo voy a dejar así. Y bueno, aquí ya le doy crear el evento. Vamos a esperar un momento en lo que el evento, el que el evento se, se haya creado. Aquí dice que el video se está procesando y eh, voy a recibir una notificación cuando el video ya aparezca. Entonces hay otra opción de poder eh, compartir este video. Aquí como ustedes pueden ver es un evento público, eh, lo estoy eh, patrocinando yo a Abani, y pues de esa manera eh, vamos a poder eh, verlo, ¿verdad? Así que si yo lo quiero compartir voy a invitar amigos. Aquí yo voy a invitar a todos mis amigos si yo quiero seleccionarlo. Y estoy seleccionando a todos mis amigos, aquí a todos les estoy mandando la invitación. Y de esa manera todos mis amigos van a recibir la invitación de que voy a tener un evento el día viernes a las 4 de la tarde. Ahora me voy a ir a las notificaciones y aquí dice que mi, que mi este video está listo para verlo. Así que vamos a ver. Y como pueden ver ustedes acá ya está en la promoción de este evento con la persona que voy a tener invitado. Así que eso es lo que quería enseñarles, es fácil crear un evento, es fácil promover nuestras actividades, así que gracias por ver este video, no olviden darle like.